Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog. en este video les compartiré qué significa soñar con el fin del mundo. Soñar que la vida del mundo llega a su fin es un sueño más común de lo que imaginas y no significa que se va a acabar el mundo así que antes que nada mantén la calma. Este tipo de sueño no es de mal augurio ni una premonición de que se acerca un apocalipsis. Su significado es más simple, el miedo a lo desconocido. Es una señal de que importantes cambios están a punto de llegar, los cuales, pueden ser positivos, inesperados y para los que, probablemente, no estamos preparados. Sin embargo, como en todo sueño, hay que analizar a fondo el contexto para tener una interpretación más precisa de lo que hemos soñado. Las interpretaciones más comunes son las siguientes, soñar con Dios y el fin del mundo indica que tu vida podría girar radicalmente y una decisión tuya haría que este cambio sea positivo o negativo. En otras casos, estaría ligado a algunas preocupaciones a la hora de tomar decisiones, ver a Dios podría tratarse de la sensación de justicia y equilibrio con el que debería tratar a los demás. Incluso a aquellos que no te caen también o han querido dañarte. Soñar con un apocalipsis zombie, los zombies representan una nueva oportunidad de renacer, como ocurre con los sueños de muerte, que tiene que enterrar el pasado para poder construir un futuro diferente, solo tienes que despertar y aceptar el cambio que llega con tu mejor actitud. Soñar con una invasión extraterrestre, si sueñas que una civilización no identificada nos invade significa que tienes miedo a lo desconocido, ya que los extraterrestres simbolizan lo que tu mente no conoce, en la realidad es probable que seas una persona que le gusta tener el control de todo. Soñar con el fin del mundo y ángeles. Quiere decir que pronto será el momento de asumir importantes cambios que llegarán a tu vida y que resultaran bastante positivos. Asimismo, te dice acerca de la protección que te gusta tener por tu familia, pareja y amigos, y por más que tengas problemas, quieres estar ahí siempre para cuidar de ellos. Soñar que sobrevives al fin del mundo significa que, a pesar de vivir momentos difíciles que no esperabas, eres capaz de superar todos los inconvenientes y tienes la fuerza interior suficiente para resolver cualquier situación que te aqueje. Además, esta visión te estaría indicando que puede que las cosas en tu vida profesional no vayan del todo mal, pero sí sientes que mereces que te valoren más. En tu trabajo, podría estarte indicando que necesitas cambiar de trabajo para hacer que por fin te valoren como lo mereces. Soñar que salvas al mundo significa que tiene mucha confianza en sí mismo y sus posibilidades. Tienes una idea muy clara del mundo, de la vida y sabe muy bien a dónde vas. Soñar que un meteorito destruye el mundo significa tus temores en el amor. Si estás en una relación y tienes miedo que tu pareja te haga daño o que tu relación termine repentinamente, o posiblemente sufriste decepciones en el pasado y en tu subconsciente te advierte que podría volver a suceder. Soñar que el agua ocasiona el fin del mundo si sueñas que algún fenómeno en el mar ya sea un maremoto, tsunami, inundación, etc., acaba con el mundo significa que habrá cambios físicos, este es sueño común en la pubertad. Soñar que un terremoto ocasiona el fin del mundo significa la renovación de las energías del planeta, en pocas palabras es una visión que te mostraría que podrían estar llegando a tu vida de manera inesperada. Fuertes cambios, ya sea una nueva mudanza, notificaciones sobre la salud o indicadores de que se aproximan cambios inevitables y que deberás estar preparado para asumirlos de la mejor forma. Soñar con el fin del mundo con fuego es la muestra de que tu vida estaría llegando al final de un ciclo, en algunos casos podría indicarte sobre el final de una relación amorosa o personal en la que quizá no estabas siendo feliz, además de que esta visión con fuego podría hacer referencia a que tu vida se ha tornado en un círculo vicioso del cual no puedes salir y que te está generado un gran aburrimiento por hacer cosas que antes te daban mucha ilusión. Y bueno por ahora ha sido todo, si el video te ha gustado no olvides suscribirte y dejar tu like y comentario, y si es la primera vez que llegas a nuestro canal, visita los sitios web de la descripción, gracias por visualizarnos, nos vemos en un próximo video.